a seguir trayendo este tipo de contenido al canal. Bueno, para el primer contrato vamos a necesitar armas moradas. Y estas van a ser 5 armas Battle Scarlet de la caja Fractura y 5 armas World Warp de la caja Horizon. El valor de este contrato será de alrededor de 4,70 dólares las probabilidades de profit serán casi de un 50% y si te gustan los contratos baratos y rentables de CSGO te invito a que pases aquí arriba que te voy a dejar una lista de videos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a utilizar armas azules y estas van a ser 6 armas de la caja Shadow en Minimal Wear y 4 armas Factory New de la caja Snakebite el valor de este contrato será de alrededor de 9 dólares las probabilidades de profit no serán tantas pero sí nos dará mucho profit si sacamos el AK47 Slate en Factory New o la Desert Eagle Trigger Discipline en Factory New es un contrato arriesgado pero si llegamos a sacar el AK47 nos estaremos yendo con mucho profit podríamos intentar spamearlo dos o tres veces palpitando el final del video quiero recordarles que si aún no están suscritos, se suscriban y dejen ALTO LIKE para este último contrato vamos a utilizar armas moradas y estas van a ser 4 armas Factory New de la caja Clutch y 6 armas Minimal Wear de la caja Broken Fan. El valor de este contrato será de alrededor de con 10 40 Las probabilidades de profit serán superiores al 50% Sacando profit con la USPS Cortex en Factory New la M4A4 Cyber Security en Factory New. Y la USPS Monster Mashup en Factory New. Y bueno, guachines, eso ha sido todo lo del video de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Y no se olviden, yo soy Mago. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chau. chau. Eh, siempre anda motivo para para la gata, pa de miles, que me gato con la banda dentro y Bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo. Con otro, le mando fue. Me pego para lo puro, le meto sin disimulo, para giras que me sumo, tumba' todo dentro del humo y me hace el humo que me fumo, me siento número uno.